En estos ocho encuentros fuimos y vinimos entre la radio, la gráfica, lo audiovisual y las redes con reflexiones y acciones. Apostamos a tomar las redes y convertirnos en espacios de construcción libre y colaborativa. En los encuentros anteriores abordamos las particularidades y complejidades del formato audiovisual recorriendo algunos conceptos rudimentarios para identificar elementos que podemos utilizar en nuestras propias producciones. También pusimos al servicio de ellas una aplicación libre para edición de video, el Caden Live. En este último encuentro nos concentramos en las posibilidades de circulación y construcción del streaming, es decir, la transmisión en vivo de contenido audiovisual. A través de un programa libre llamado OBS Studio, exploraremos usos y recursos para enriquecer las transmisiones. Además, veremos cómo se combinan con diferentes plataformas de transmisión, tales como YouTube o Facebook. Dentro del formato audiovisual existe un género relativamente nuevo pero que ha ganado espacio exponencialmente en diferentes plataformas, la transmisión sincrónica o en vivo. Decimos que una transmisión es sincrónica cuando la producción y la recepción coinciden en un mismo tiempo, como por ejemplo la cobertura de una noticia o de un evento a través de un vivo en una red social. Ahora bien, también podemos estar transmitiendo una versión mixta, por ejemplo, materiales audiovisuales previamente preparados, pero enriquecidos con un comentarista en vivo o con la incorporación de otros elementos en ese momento. Luego de esta transmisión, en la mayoría de los casos, el material quedará disponible para ser consultado en diferido, es decir, luego del momento de la emisión original. Esto en algunos casos requiere algunas adaptaciones y es importante en cualquiera de los casos que todas las referencias necesarias estén accesibles día y hora de emisión, contexto y protagonistas involucrados Si bien la transmisión instantánea del vivo en muchas redes es bastante intuitiva nos vamos a concentrar en transmisiones más elaboradas que precisen de la mezcla de diferentes elementos visuales, gráficos y sonoros utilizando el programa OBS Studio con licencia libre OBS Studio es un programa que funciona con un formato de consola de video quienes vengan del mundo de la radio comprenderán mejor el concepto de consola, un espacio donde podemos mezclar en pistas diferentes elementos, en este caso, elementos visuales y sonoros. El OBS permite realizar streaming, es decir, transmisiones en directo a través de una o más plataformas. Podemos, por ejemplo, transmitir en un mismo momento a través de Facebook, YouTube, Telegram, mientras integramos cámaras, zócalos, capturas de pantalla, subtitulados y otros recursos. Instalar y abrir el programa. OBS Studio es un software libre de descarga gratuita. Su desarrollo está disponible para sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Lo puedes bajar desde la página oficial obsproject.com. Selecciona la opción de descarga que corresponda a tu sistema operativo. Para su instalación en Windows, podés descargar el archivo y ejecutarlo. Para Linux, entra al centro de software de tu sistema y elegí la opción Instalar. Son muchos los ajustes que podemos realizar. Para empezar, vamos a asegurarnos dos, configurar el idioma y activar el modo estudio. Si al abrir el programa vemos que está en inglés, abrí Settings y cambia el idioma al que usas habitualmente. Otro punto que vamos a cambiar es configurar el modo estudio. Esto nos va a permitir ver la escena que vendrá y de esta manera nos resulta más sencillo el uso del programa. Abajo a la derecha presiona modo estudio y verás cómo quedan dos pantallas en vez de una. La de la izquierda será la que se prepara para ingresar a la pantalla y la de la derecha lo que se está transmitiendo. Una vez realizadas las configuraciones iniciales, vamos a ver cómo crear una escena. OBS considerará una escena a lo que ocurre en un mismo espacio y tiempo durante la proyección. Será todo lo que se vea y escuche en la pantalla en un momento determinado. Podemos tener en el programa todas las escenas que querramos e ir cambiando de escena en escena. El paso de una escena a otra se llama transición y el entorno sobre el que operamos y trabajamos con las escenas se llama consola. Veamos un ejemplo. En este proyecto tenemos una escena inicial con la presentación de la actividad que queremos transmitir, una escena con la presentación del primer punto de la actividad, una escena con varias fuentes, imágenes, textos y videos, una escena de cierre con los créditos de la transmisión, una escena vacía disponible para cualquier eventualidad. Agregar fuentes de entrada. Vimos que OBS contiene una o más escenas. Las escenas pueden tener varios elementos a los que llamaremos fuentes de entrada. OBS llamará fuente de entrada a las distintas imágenes, videos o audios que formen parte de una escena. Las fuentes de entrada pueden ser múltiples, imágenes, audios que se están reproduciendo en la computadora, el navegador, ventanas de distintos programas, fuentes de video y texto, subtitulado y más, dándole a la producción una gran potencialidad de recursos. Entonces es importante tener claridad sobre qué queremos en cada escena para poder indicarle al programa cuáles son las fuentes de contenido que deben tomar. Con el software abierto, abajo en la segunda columna hay un título que dice fuentes. Con el botón más puedo agregar tantas fuentes de entrada como quiera. Veamos algunas. Imagen, cámara, texto, audio, captura de una ventana de la computadora, video. En el caso de imágenes, video y texto podremos modificar los tamaños para lograr en la escena la composición. Por ejemplo, un zócalo no ocupará toda la pantalla, sino solo una parte, abajo hacia un costado. Ya tenemos identificados dos puntos claves para las transmisiones y las grabaciones, las escenas y las fuentes de entrada. Antes de pasar a la grabación veamos un ejemplo de construcción de escenas y fuentes. Vamos a agregar por ejemplo una fuente multimedia, le ponemos el nombre para que sea más fácil después identificarla, en este caso grabación botón Rec. Le damos OK y buscamos en el archivo local de nuestra computadora el botón de Rec que ya teníamos guardado, en mi caso se va a llamar Rec Chroma Key y le ponemos aceptar. Ahí vemos que aparece un REC con un fondo verde que luego se lo sacaremos pero nos va a simular que se está emitiendo y grabando en vivo. Entramos a la parte de filtros, buscamos, buscamos el fondo croma, seleccionamos y elegimos el verde para reemplazar todo lo que está en verde para que quede transparente. Ahí ya tenemos nuestro recuadro que marca la grabación. Vamos a agregar otra fuente, en este caso una fuente de texto. Le colocamos el nombre de transmisión, damos OK y escribimos el texto que vamos a querer, por ejemplo transmitiendo ahora. Elegimos la tipografía, ahí nos quedó el texto transmitiendo ahora, lo ubicamos, lo movemos al lugar que queremos que permanezca en la emisión. Vamos a agregar una nueva fuente, en este caso va a ser una fuente multimedia, se va a llamar punillazo para OBS y le damos OK. Ahí ya tenemos entonces tres fuentes en la escena Transmisión 2. Podemos mover el orden para que esté adelante al frente la, la que está más arriba y al fondo la que queda en el último lugar. Presionamos Transición y va a entrar en escena el video punillazo para OBS con el nombre de transmisión y grabación botón rec todas las cosas que le habíamos puesto para que puedan ser reproducidas en nuestro programa. Veamos ahora cómo realizar una grabación. Tanto en el caso de la grabación como de la transmisión, lo principal es definir escenas y fuentes de entrada. Como decíamos en el punto anterior, cada escena tiene diversas fuentes de entrada. Una vez que definimos las escenas ya tenemos nuestro panel de trabajo listo, solo nos queda presionar el botón de grabación y comenzar a operar la consola. ¿Qué sería operar la consola? Nuestro trabajo ahora va a consistir en decirle al programa qué escena queremos ver en cada momento, vamos a poder ver la escena en su totalidad e incluso esconder algunas fuentes de entrada si preferimos que se vea solo una parte. Venimos a tomar conciencia, no venimos a generar violencia, no venimos a generar conflicto. Está es el Estado ausente y nosotros nos estamos organizando. La transmisión sirve para hacer video en vivo en alguna plataforma destinada a tal fin, Facebook, Twitch, YouTube, Vimeo, entre otras. La configuración general y el uso de la herramienta coincide con el procedimiento que vimos recién para la grabación. La diferencia radica en que para transmisiones le tenemos que pedir al software que conecte con nuestra plataforma de transmisión, es decir, con Facebook, YouTube, Vimeo, Telegram o la plataforma que usemos. Esa conexión se realiza mediante una llave también llamada clave de acceso. La llave es el permiso que la plataforma de video da a OBS Studio para que envíe su emisión y sea receptada. Veamos las de algunas plataformas. Una vez que configuramos la llave que va a conectar con la plataforma, presionamos Iniciar transmisión. Luego vamos a la plataforma desde donde vamos a transmitir y elegimos la opción Empezar o transmitir. Por último, antes de la ejercitación, les dejamos algunas pequeñas sugerencias para aprovechar al máximo la tecnología que tengan. Según la PC o notebook que tengan, conviene no tener muchos programas abiertos, a fin de destinar los recursos de la computadora principalmente a este software. Si la conexión que tenés en tu lugar de transmisión es lenta, ten cuidado, es importante que revises que esté emitiendo bien el programa. Es fundamental que en todas nuestras producciones, en cualquiera de sus formatos, pensemos en las condiciones de accesibilidad que estamos generando. Por ejemplo, ¿la letra es legible en nuestras gráficas? ¿El sonido? ¿Es claro para que todas las personas puedan escucharlos con definición? ¿O podemos colocar en redes el texto que acompaña para personas sordas? ¿Incluimos subtítulos en todas nuestras transmisiones o audiovisuales? Un mundo donde quepan todos los mundos. Este taller está pensado para que podamos avanzar conjuntamente en la ejercitación de todo lo trabajado. Para este encuentro proponemos como ejercicio realizar la transmisión en vivo de un evento de la organización, diseñando previamente los elementos que utilizaremos para combinar a través del programa OBS. EJERCICIO Pensando en la promoción de un evento específico de nuestra organización o proyecto. En este encuentro vimos cómo configurar OBS y preparar así una consola de video para transmisiones en vivo. Nuestra propuesta es que puedas preparar tu propio proyecto para transmitir un evento. En el caso de una radio comunitaria, pueden experimentar con la transmisión de un programa radial por alguna de las redes trabajadas, planificar la transmisión y los momentos que tendrá, definir las escenas y nombrarlas, configurar dos escenas con diversas fuentes. Se puede jugar con agregar cámara, texto, captura de pantalla de la PC, imágenes o las combinaciones que prefieran. Realizar una grabación en la que se perciba el cambio de escenas dentro de una misma escena, ocultando algunas de las fuentes de entrada. Realizar la transmisión por alguna de las redes con los pasos trabajados.